Mis hijas cranianas, nosotros somos Cranion, el poder del rock, y los esperamos para el lanzamiento de nuestro nuevo álbum, El Despertar, en la Sala sala, si no bien, sala Tepecuica, que se encuentra en la Avenida Cantera número 12 en Gustavo Madero. Ahí nos vemos. ¿Qué día? El viernes 28 de <risa> febrero a las 5 de la tarde. <risa> ¿Qué más, niña? ¿Qué más? Es la semana cultural. A ver, danza, teatro, escultura mucha variedad de artes. Eh. Harta actividad mis hijos, se van a divertir. Y aparte, van a escuchar el nuevo material de cráneo, niños, niñas, no se lo pueden perder, chicao. Acuérdense, sala Pepecuícatl que se encuentra en la avenida cantera número 12, Gustavo Madero. ¿Qué día? 28 de febrero, viernes a las 5 de la tarde. Ya. Yeah. Ya lo saben, pórtense mal, cuídense bien, nos vemos en la que sigue.